música por favor sí. Wow. ¿Cómo estamos? No me mira. No, ¿Ya se ¿no? Está indignado porque no le sí. la carta astral. Pero nosotros dijimos es su culpa por no hacer la tarea. No me mandaron todavía el, me tienen que mandar el horario. Claro. Así ¿Todavía todavía sí sin mandar, no. No. No, no, escucho algo, escucho Entonces, algo. Escucho algo que ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De bueno, hablamos ¿de, de los, los tránsitos astrológicos de septiembre que se viene por suerte algo un poco más tranquilo para todos. Porque bueno, ¿Sí? venimos, venimos de mucho quilombo, venimos de... ¿De quilombo al aire? ¿De quilombo al aire? <risa> Para no, lo que pasa es que se puso nerviosa no. con el tema de Amadeo. Claro, amadeo me puso mal. Pues, pero bien, hay que decir las cosas como son. Exactamente, si te tranquilo, te tranquilo. hay como mucho movimiento emocional, para sí. decirlo de una mejor forma. <risa> y ahora en septiembre se nos viene un poco más de calma, ¿sí? Ah, mira. Es tiempo de ajustar ciertas cosas, pero no calma de descansar, sino una pausa activa, diría yo. Es lo que, uh -huh. se nos puede, eh, lo que podemos esperar del mes de septiembre. ¿Por qué decimos activa? Porque hay tres cosas que van a estar pasando que son las más importantes. Primero seguimos con el sol en Virgo que habíamos hablado la otra vez. Virgo nos invita a hacer cambios en nuestros hábitos, ¿no? en nuestras rutinas, lo que hacemos todos los días. ¿no? Bueno, entonces, si bien va a estar calmo eh, el ambiente y energía para eso, estaría bueno preguntarme qué es lo que tengo que ajustar, qué es lo que tengo que mandar al taller, diría. como que, ¿Qué es eso que, que todavía me falta una vuelta de rosca para poder encarar la nueva temporada que va a venir después con Libra, que sí va a ser un poco más movidita, un poco más movilizante para octubre. Exactamente. Uy, Ay, la que no se fue. Para octubre sí, septiembre no sé. puede ser como Un descansito. Un descanso. Aparte octubre es la madre, hay eventos por todos lados, no, no, mucho está... movimiento emocional de nuevo por, otra, por otras razones, pero ahora justo este mes es perfecto para que te hagas esas preguntas, ¿qué es lo que tengo que ajustar? ¿Y qué qué es lo que tengo que cambiar ahora en este momento? Que pueden ser cambios mínimos, como habíamos hablado, en mi rutina, en mis hábitos, en, en mi vida diaria, sobre todo, ¿no? Uh -huh. El 5 se activa algo que se llama un trígono de tierra, que es, bueno, Sol en Virgo, <coughs> es una terminología muy específica, Sol en Virgo junto a Urano y Plutón. Estas tres cosas son las que van a hacer esta energía va a ser perfecta para incorporar estos cambios, uh -huh. ¿sí? Que se nos haga... ...más suave, que se nos haga más tranquilo, no lo vivamos como una revolución, como algo tan incómodo, ¿sí? Uh -huh. Pero después por otro lado tenemos eh, la luna llena en Pisces que se va a dar el 10 y ahí sí podemos sentirnos un poquito más incómodos... ...pero no tanto porque no, nos trae en realidad el final de un ciclo lunar que empezó en marzo del 2022. Oh, Dios. ¿Qué estaba pasando en sus vidas en marzo del 2022 que está como culminando ahora, ¿sí? El 10 de septiembre más o menos... Eso por un lado. Y también algo que empezó a terminar en agosto, la luna llena de acuario, algo que, que empezó su final, se termina ahora, definitivamente. Es como vos arrancaste un proceso, a terminar un proceso en agosto, y este mes va a ser el final definitivo, ¿sí? Eh, la energía de la luna llena va a, estar, va a ser perfecta para que conectemos con, al ser en Pisces eh, con la emocionalidad, ¿sí? Pero no desde, desde lo intenso, desde lo, desde lo inflexible, sino más desde el fluid. ¿sí? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son los sueños? Porque Pisces habla mucho de los sueños, del deseo. ¿Cuáles son los sueños que de verdad tengo? ¿Qué cambios tengo que hacer para cumplirlos? Pero ¿cuáles son realmente míos? ¿Cuál, cuál es mi sueño? ¿Y cómo estoy yo parada emocionalmente frente a eso que deseo? no? Ay Gris nos deja recalculando No, no, no, no chico... aparte va a ir para no. todo ¿Por dónde empiezas? Bueno, es que sí, en realidad parece como fácil decirlo Hay, hay calma, pero siempre hay espacio para la evolución, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la luna llena entonces va a ser perfecto para eso Los tips que les puedo traer principalmente sí. son Hacerse chequeos médicos Epa. porque es temporada virgo Y si hay desequilibrio se va a manifestar en el cuerpo Sobre todo lo que viene pasando en los últimos tres meses cuando hablamos de los eclipses, etcétera, todo, cualquier presión, cualquier carga la puedes manifestar en la espalda, mm. eh, en los huesos. Entonces es muy importante hacernos chequeos médicos, eh, preguntarnos qué es lo que puedo cambiar justamente en este mes sobre todo, eh, incorporar nuevas rutinas y otro otra de los elementos importantes para este mes es algo que se llama cuadratura, que va a estar es el sol en Venus con Marte en Géminis. Marte es el planeta de la acción, ¿sí? de, de tomar acción sobre algo, del impulso. Y Géminis, como dijimos, está en energía dispersa en muchas cosas. Mm. Entonces, Virgo facilita que incorporemos cambios, pero al estar Marte en Géminis, puede ser que esos cambios se nos, se nos den de forma como más dispersa, un poco por acá, un poco por allá. Entonces, a la hora de tomar una decisión, sobre todo este mes, la pregunta es, ¿qué tengo que ajustar? Y también, ¿esto qué voy a hacer? ¿Me trae armonía? ¿Me trae equilibrio? Cosas diarias, ¿no? Eh, me llaman para, una, para juntarme con amigos, me llaman para ir a tomar algo un día que justo quizás estoy cansado o mi energía tiene que estar puesta en algo laboral. Entonces, frente a cada decisión la pregunta es esto, ¿me trae armonía? Mm. o va a desequilibrar mi, mi horario, va a desequilibrar mi vida diaria, mis tiempos que le toque que de dedicar a mi familia, a mí mismo, a mí misma también. Gris, si no si tomo mm. la, la decisión esa que me vengo preguntando durante todos estos meses, mm -hmm. para fin de año con esta energía tan revoltosa que se viene, ¿podés? la vida va a elegir por vos. <ríe> si vos no aprovechás oh. la energía, la, la energía está disponible para que vos justamente tomes provecho de eso y te hagas de tus propias decisiones y de para dónde va tu vida. Pero si vos no lo haces, no importa. La vida lo va a hacer por vos y te lo va a mostrar, solamente que probablemente sea de forma más incómodas, ¿no? Uh -huh. Como mira, acá vos te desequilibraste, acá elegiste esto por sobre esto, y quizás el camino, hay un camino mucho más simple, hacerse que es de la conciencia y hacerse caro. Exactamente. Y cuando vos decís que tenemos que rever eh, sí. qué es lo que queremos, y es nuestro sueño. Eh, sí. ¿Cuándo tenemos que analizarlo eso? Digo, cuando vamos por la vida o a lo mejor a la noche tenemos que pensarlo o anotar en un cuadernito algo que nosotros soñamos? Sí, es buenísimo lo que decís del sueño porque justo la temporada del una llena en Pisces va a traer mucha información a través de los sueños. Así que estaría buenísimo que lo aproveches. Quizás si fuera otro signo, yo te diría que conectes más con la intelectualidad, con el proceso de tu a diaria, del trabajo. Pero como es Pisces, eh, eh, tiene que ver con la intuición. Entonces, si se manifiesta a través de tus sueños, te levantás y apenas te despertás, porque son es muy poco el periodo de tiempo, apenas te despertás que puedes recordar un sueño, uh -huh. eh, anotás lo que soñaste, ¿sí? Aunque no tenga sentido, porque todo es, eh, todo es un símbolo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Recién después vas a entender qué quisiste decir con ese sueño. No ah, está bien. buenísimo anotarlo, antes de irte a dormir también, escribirlo y apenas te levantás con lo que soñaste para ver uh -huh. qué recibís. Y antes de irte a dormir para conectar con tu conciencia, digamos, qué es lo que sueño desde la genuidad, desde la honestidad, ¿sí? ¿Qué que, que es realmente lo que yo quiero lograr a nivel emocional sobre todo uh -huh. esta vez? Sí. Me encantó, chicos. Sí. ¡Wow! Me encantó. Espectacular. Gracias, no, siempre, siempre nos encanta escucharte, estamos aprendiendo un montón. Así es que es una temporada para revisarnos, para llevarnos a tranquilidad y para tomar nuestras propias decisiones. Si no, mm. ja, la vida lo hará por nosotros. Y ahí te quiero jugar, mamita querida. Gracias, Gris.